Empezamos a grabar. Bueno, ¿se acuerdan en qué quedamos la última clase? Así, un... yo sé que están medio dormidos todos, pero algo les tiene que haber quedado. Porque yo les comenté de que como había tanta gente que estaba todavía tomando los, los cursos y cambiándose de ramo, ya es como ya nuestra todo lo que hicimos anterior fue como una introducción a la gestión del conocimiento hoy día partíamos ya con la materia en sí que es lo que va a entrar digamos en la, la prueba final que es lo que nosotros hemos llegado al acuerdo ¿Okay? entonces eh, hemos hemos ido conversando un poco de un cuadro que yo les mostré al principio de dónde queremos llegar, les mostré también, eh, les expliqué, mejor dicho, que la gestión del conocimiento es un tema que hoy abarca mucho más eh, información que lo que, eh, lo, lo que se usaba eh, antes de la pandemia y antes del de la, cómo se llama la, el estallido social y cada día que pasa eh, ingresa más y más conocimiento e información en los países en los cuales vivimos y y la gestión del conocimiento no para, es un tema en el cual ustedes tienen que estar 100% al día de todo lo que está ocurriendo, porque si no van a venir otras personas y les van a quitar el puesto, o les van a ganar la delantera en cualquier emprendimiento que ustedes estén haciendo, y eso no, yo, yo les digo que por experiencia propia, eh, uno no, no puede dejar de estar al día de las tendencias económicas porque uno de los temas más importantes que nosotros tenemos como, como líderes, porque ustedes son, tienen que entender de que van a ser líderes en el futuro si es que ya no lo son eh, tienen que entender muchas cosas de que Personas como en el área de la salud no entienden, o personas en el área de, la, de, de las leyes tampoco pueden entender. Entonces, eh, eso es lo, lo, lo, lo que a ustedes eh, les hace tener una mayor responsabilidad con respecto a cómo funcionan los negocios en un país. ¿okay? Entonces, eh, tienen que estar revisando los titulares de los, de los diarios financieros, estrategia, revistas de negocios, América Economía, The Economist, eh, Forbes, que son que la revista de las empresas que tienen más éxito en el mundo, eh, y, y tienen que saber qué es lo que está pasando, porque hoy todo ha cambiado, entonces... Eh, pero lo, lo que no ha cambiado es de que eh, hemos pasado por cinco pandemias sumamente grandes en la historia del ser humano y la hemos sobrepasado, también hemos pasado grandes recesiones económicas y también hemos salido adelante. Entonces, eh, este tema que nosotros tenemos hoy, que estamos viviendo hoy, es un tema... Eh, desde mi punto de vista que se ha manejado muy mal eh, porque si, si nosotros nos fijamos por ejemplo en Nueva Zelanda, Nueva Zelanda no, no tienen eh, el coronavirus y ellos manejaron muy bien la situación y son una isla igual que lo es Chile Chile tendremos, tendremos en un continente pero si nosotros miramos hacia hacia el ¿a dónde está la cordillera? Para, bueno, no sé, ustedes están sentados para cualquier lado, así que puede ser, para, <ríe> puede ser para cualquier lado. Ustedes saben para dónde está la cordillera, ustedes saben para dónde está el océano, si miran para el sur está el, el continente antártico y en el norte tenemos el desierto. ¿Okay? Entonces, todo lo que... Eh, ocurre en Chile es como también estar en una pequeña isla que está en un continente, pero también eh, tenemos que entender de que eh, fuera de todos esos factores estamos en un mundo que es, que es globalizado. ¿Y, ¿Y qué quiere decir globalizado? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que es globalizado? A ver, Isadora, ¿estás despierta o no? Camila. Matías. Sí, ¿Qué es lo que es la globalización? ¿Cómo, profe? ¿Qué es la globalización que tanto se habla en todas partes? Es como la unificación de como todos los procesos se podría decir. Tratando yeah. de que todos los, los países queden como al mismo nivel en distintos sentidos, ya sea financiero, económico. Eh, yeah. Como tratar de conectar a todos los países dentro de una misma red y tratar de informarlo a todos de la misma manera. Que todos nos beneficiemos, ¿no es cierto? Lo mismo que tú estás diciendo, pero en, en otras palabras, que todos nos beneficiemos de lo que les ocurre en una parte que también en la otra parte les ocurre y tengan las mismas oportunidades, porque el mundo tiene que ser un poquito más justo. No pueden haber suponte, ciertos países que tengan todo y otros no. ¿Ok? Y nosotros estamos inmersos en eso. ¿Ok? Ahora, ¿Cuál es la, la gran falencia que nosotros tenemos en nuestro país? Es de que nosotros tenemos, lamentablemente, cuando se hicieron todos los cambios de hacer una economía cerrada a una abierta, eh, se pensaba que dándole dinero a los más ricos, eso iba, iba a existir la teoría del trickle down, que se llama en inglés, o la economía del chorreo, que eso iba a ir decantando y le iba a dar oportunidades a las personas de más abajo para que tuvieran dinero para poder salir adelante. Pero eso nunca ocurrió. Se concentró el poder como en 10 familias y eso es lo que ha mantenido al país estancado por tanto tiempo. Entonces, ¿cómo salimos nosotros de, de, de eso? Yo les dije desde el primer día eh, si usted no estudia en, en los colegios donde se maneja todo este, todo este grupo de familia, que es el nido de águila, el verbo divino, St. George o ese tipo de, de colegio, eh, tenemos que batirnos y arreglarnos solos. ¿sí? Y, y la verdad, las cosas, yo hago mucho trabajo de. de de ayudar a la gente vulnerable y hago clases en un liceo en Caleretango donde los, los niños son violados por la, por la papá, las niñas, ¿no es cierto? Eh, padres alcohólicos, drogadictos, o sea, es un caótico. Y eh, después de que ellos salen de las clases, se dan cuenta que no, no son tan diferentes de los de los alumnos, estudian en esos colegios. Tienen las mismas características, pero depende, porque suponte puedes tener a una persona que estudia en el St. George, pero es un porro. Ok, quizás puros cuatro, ¿ya? pero como es pariente de alguna persona, le dan un cargo importante. En cambio, nosotros podemos ser brillantes en algo, pero no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, ahí es cuando ustedes entran en, en el juego de saber ir y atar los cabos para tomar las decisiones que son correctas y poder sacarles ventaja eh, a los dones que ustedes tienen. Y eso es lo que le está entregando la universidad. Porque suponte, si ustedes no tienen ninguna aspiración, no quieren eh, llegar eh, a ninguna parte, mejor se quedan en la cama viendo televisión que no les va a aportar absolutamente nada su con el contenido que tiene el televisión hoy día a estar agregando información a su cerebro que es valor agregado para que ustedes puedan tener y tomar las decisiones que son correctas y poder tener éxito miren Steve Jobs no fue a la universidad y fue un hombre multimillonario y partió en un garage con una idea de que se le ocurrió. ¿Okay? Pero sí tenía algo que era esencial, que era una persona muy curiosa y, y no necesitaba estudiarse, sino que él estaba constantemente incluyéndose y él iba a la universidad como, como oyente, escuchaba qué es lo que estaba pasando en la universidad, pero él pasó, digamos. Lo mismo le pasó a, a Steve Jobs de Microsoft. Pasaron por la universidad, pero no se graduaron. Pero tenían esa habilidad de poder escuchar y agarrar lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el mundo y las tendencias izquierda eran visionarios, o sea, pensaban en grande. ¿Qué? Entonces, ustedes no pueden limitarse a seguir pensando en Chile, por ejemplo, si estamos conversando de que eh, la globalización es, es un movimiento para que todos podamos tener oportunidades. Entonces, la idea es de que ustedes... Tengan un poquito de visión de lo que está pasando más allá de lo que, están, lo que está ocurriendo en los países desarrollados. Para que si el día de mañana viajan, se ponen a trabajar en una multinacional o quieren hacer negocios aquí en Chile como en otros países, hablen de igual a igual. ¿okay? Y eso es lo que hemos estado tratando de de transferir, porque la gestión del conocimiento es muy amplia, es muy amplia, ¿okay? El conocimiento, ustedes se meten a internet y van a encontrar una cantidad de información que es tremenda, pero también hay mucha información que es errónea y ustedes tienen que estar seguros de que la información que están obteniendo sea real y, y que sea creíble. Entonces, todos estos datos que ustedes van obteniendo y que van a ir aplicando en, en, en las materias que a ustedes les concierne y en el área que a ustedes les guste, tienen que aplicarlas bien y asegurarse de que les vaya bien, porque todo, ese es el objetivo de ustedes, de que les vaya súper bien en el futuro. Y no tengan que estar viviendo lo que eh, hizo que eh, ocurriera este estallido social donde había una injusticia social tremenda por la mala distribución de los ingresos. Y había gente que ganaba mucha plata y gente que ganaba salario mínimo y hacia arriba. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que empezar a pensar en ustedes. ¿Cómo van a salir adelante? Porque yo no creo que ustedes quieran salir de la universidad y ponerse a trabajar, por ejemplo, suponte eh, en algo de, que no corresponde a lo que ustedes est estudiaron. No, no, quiero, no, no me gustaría escucharlo decir, pues yo soy recepcionista en un hotel y, y eres ingeniero comercial o ingeniera comercial. ¿Sí? Tienen que ustedes pensar en negocios, hacer negocios. Contratado o por sí solos. ¿okay? Estoy con un poquito de, de. Creo que la alergia. Esa es la alergia. Entonces, lo importante es que les, les haya quedado claro. ¿Cierto? Y que, que nadie los pille desprevenido a ustedes diciéndole, ¿dónde quieren estar de aquí a cinco años, a 10 años, 20 años? ¿Dónde quieren estar? ¿Sí? Si tú paras a una persona en la calle y le preguntas, ¿dónde quieres estar en 5 años? Te van a decir, no sé. ¿Sí? Porque hoy existe una incertidumbre en el país tremenda. Nadie, como que nadie sabe qué está pasando. No se sabe si vamos a votar, no se sabe si eh, está incrementando eh, la gente con, con el, con el COVID-19, no sabemos las políticas claras de desarrollo de Chile. Entonces... Si nosotros no tenemos claro eso, eh, es difícil de que podamos tener una voz en la cual nosotros podamos decir, mira, yo, yo le la agarraré las cosas que quiero hacer, esto, esto, esto, esto. pero eso no, no, no implica porque el mundo sigue funcionando. Los políticos y toda esa gente, ellos van a seguir hablando y hablando y hablando y hablando y, hablando y, y son palabras. Okay. Pero ustedes son, son más, eh, es, un, es un lenguaje y una, una forma de comunicarse más técnica, porque 1 más 1 es, okay? no es 2, no es 2,5 ni 1,5, sino que es una ciencia exacta. Entonces, al desarrollar su proyecto, ustedes tienen que tener sumamente claro las variables ¿okay? que van a tomar las decisiones y todas son medidas porque justamente eso es lo que te enseñan te enseñan marketing, recursos humanos planificación financiamiento eh, bueno tantas cosas que, nos, que entran dentro de la carrera que realmente eh, eh, es como se llama un poquito abrumador pero si a ustedes los ponen con gente sin desmerecer las carreras de las otras personas, yo, por ejemplo, eh, conozco a muchos abogados que hacen tremendos juicios y, y ganan cualquier cantidad de plata, pero se les, se les hace sal y agua porque no saben lo que es invertir. Entonces, eh, lo que tienen que hacer ustedes es crear. ¿no es cierto un negocio y hacerlo crecer. ¿ok? Y para hacerlo crecer, uno tiene que invertir. ¿ok? Entonces, en la gestión del conocimiento, cuando vienen a hablar gente a Chile, todo lo que nos dicen, hablan cualquier cantidad de cosas, y tú sales del seminario o, o donde hayas estado, y al final te quedas colgado porque realmente... Eh, no entiendes de, de qué se trató. La gestión del conocimiento, en resumidas cuentas, se entiende a nivel global de que el capital humano es lo más importante dentro de una empresa y con todo lo que está aconteciendo con los cambios climáticos es la responsabilidad social empresarial. Esas dos cosas. ¿okay? Tú tienes que invertir. En esos dos temas. Pagarle bien a tus trabajadores. Y darle un lugar donde trabajar. En el cual sea limpio. En el cual esté sin contaminación. Y si nosotros nos fijamos. En nuestro país. Se van a dar cuenta de que estamos súper mal en esos dos puntos. Porque si, no hubiese, si estuviéramos bien. Nunca hubiésemos tenido el estallido social. Eh, si estuviéramos bien en, en el tema de la responsabilidad social y empresarial, eh, estaría lleno de parques, lleno de lugares donde uno pudiese ir a, a, a tirar a tirarse, digamos, eh, y, y hacer picnic con la familia. Pero aquí todo es como un, un, un bloque de cemento y tierra. No hay, no hay lugares donde entra gente paisajista a, a diseñar algo que el entorno de, de, de tu empresa sea agradable donde tú estás trabajando. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad social empresarial, en otras palabras, no es solamente que tú hagas una donación en la, en la Teletón para que esa donación, a final del de año, te la devuelva los impuestos. ¿okay? Eso no es responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es que tú inviertas dinero en tu entorno, te preocupes de que no haya eh, una... Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, un, una, una pérdida de espacio en la cual no, no lo construyas como, como gerente general de una empresa grande. Eh, un entorno que sea bonito, donde tú sepas que el agua que corre por el río es un agua que no está contaminada. Que eh, plantes árboles, que pongas eh, sillas donde la gente pueda salir a descansar unos minutos, donde existan salas cunas para las mamás que tienen niños, eh, donde existan centros de capacitación para los hijos, eh, los trabajadores que quieran trabajar en la empresa en el futuro, y ese tipo de, de, de inversiones que tienen que hacer. Eso es responsabilidad empresarial, no donar dinero, porque donar dinero es, es, es un movimiento... De, de contabilidad ¿ok? no es un bien que tú estás haciendo a la sociedad y se trata de que cada uno de nosotros dejemos un legado en la sociedad ¿ok? ¿alguna pregunta hasta el momento? yo creo que por lo menos no gracias ok ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos bien. Ok, entonces, voy a subir la presentación que hemos ido viendo desde un principio y vamos a partir, digamos desde es ese punto. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven esa presentación o no? Sí, sí. ¿La están viendo, correcto? No, profe, yo veo la carpeta. La carpeta. A ver, ¿y, y si haces un eh, refrescar? ¿La ¿Están que... viendo? hasta el ¿Eh? momento se ve la carpeta solamente la carpeta sí en su pantalla no aparece otro. no aparece como en el un poquito. vamos a vamos a ¿Ahora sí? Ahora sirve. sí, Bruce. Sí, profesor, ahí sí. Vale. Bueno, esto lo vimos, eh, pero hay, hay varias personas que ingresaron hasta el día de ayer eh, al curso, entonces hay que explicarlo un poco rápido para que estemos todos conversando en, en, en el mismo idioma. Esto hablaba de, eh, de la visión de cualquier, eh, puede ser de, de un país, puede ser de una empresa, o también puede ser de una persona, en la cual tú preguntas dónde queremos llegar. ¿okay? Un país, si tú le preguntas a todo, todo un país, todos los países van a responder a cualquier persona que le pregunte, que quieren ser desarrollados. ¿Okay? Si tú le preguntas a la gente que trabaja en una empresa, la gente que trabaja en la empresa quiere ser los número uno, los mejores. ¿okay? Y a las personas, ahí hay dos perfiles de personas en las cuales hay algunas que quieren tener éxito o hay unos que optan que todo lo que hacen es para poder ser felices. ¿okay? Ahora, eh, para llegar a donde está la estrella, la visión, uno tiene que invertir en valor agregado. Eso ustedes ya lo han visto en, en muchos cursos, lo que es el valor agregado, que es invertir en investigación, desarrollo, innovación, más en emprendimiento, porque Chile es un país básicamente de emprendedores, y para eso eh, uno tiene que fijarse en metas, como el valor agregado 1, valor agregado 2, valor agregado 3 y valor agregado 4. Si tú, esto lo, yo lo hice como en, en términos generales, hablando de un país, si tú ves la curva del valor agregado 1, es invertir en investigación, desarrollo, innovación, educación y en los emprendimientos sociales. Después tienes que invertir mucho dinero en, en, en el medio ambiente y tener profesores realmente buenos para que tú puedas eh, sacar estudiantes super capos, ¿okay? después en el valor de grado 2 uno ve que tiene que manejar las políticas del, de los países en que exista una distribución justa de los ingresos para que no nos vuelva a ocurrir otro estallido social porque si no si el, si como dicen aquí en Chile, si el chancho no está bien pelado, no, no es justo, ¿ok? Eso eh, es, es una, se llama injusticia social y falta de los derechos humanos, ¿okay? Y en el valor agregado número 3, tiene que existir una buena justicia, cultura, respeto, y en el valor agregado número 4, entonces ya con todo esto que tenemos anterior Vamos a tener tolerancias y oportunidades, y así vamos a, a ir, vamos a poder llegar a la, a la estrella solitaria que ustedes ven ahí arriba. ¿Ok? Entonces, pero para llegar a eso, yo les expliqué de que nosotros pasamos por, primero por la reducción agrícola, y en la reducción agrícola inventaron el arado, y el arado hizo de que las personas. Se dejaran de, de tener que depender de los señores feudales, que eran los dueños de las tierras, y la gente se empezó a, a, a independizar, y ellos sabían que podían eh, producir su propia alimentación y comercializarla. Después de esa revolución viene la, la industrial, es en la cual inventan una máquina de vapor. Inglaterra se industrializa, eh, es el país número uno con la industrialización, pero existe un, un grave problema eh, en el cual suponte se explota el capital humano y el mundo se divide porque aparece un señor que se llama Karl Marx, que también era británico, y le dice a los empresarios paren con los abusos de los trabajadores porque... La gente está muriendo, no había leyes de protección, no había absolutamente nada como lo que hay hoy. Y eh, la gente eh, trabajaba bajo la lluvia, en frío, niños de, de cinco años hacia arriba, se, se contagiaban, con, había muchas eh, pandemias, resfriados, neumonitis, eh, pulmonía, etc. Y fallecía y a nadie le importaba absolutamente nada. Entonces el mundo se divide en los que estaban con, con, los, con los que eran los dueños de toda esta máquina industrial que eran los capitalistas y el otro lado que decía que tenía que ser el Estado el que distribuyera todos los bienes y los servicios y las cosas, eh, el Estado tenía que hacerse cargo de todas las personas porque el, el modelo capitalista no era capaz de poder mantener las cosas balanceadas. Y ahí se divide el, el mundo, entre el, el mundo de los capitalistas y de los marxistas, que fue la Guerra Fría, en el pasado eh, tuvimos guerras eh, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial se basó justamente en, en que no querían que los comunistas manejaran el mundo. Entonces, eh, bueno, finalmente ganó, digamos, lo, las fuerzas de nuestro lado, que son las de, digamos, Europa, aliado con todos los países americanos, y muchos países de otros países, de, o sea, de otros eh, continentes, y eh, se instauró este modelo, digamos, eh, económico, que se llama capitalista, y eh, en esa época vino una gran, eh, una gran recesión económica, en el cual nace otro pensamiento eh, económico que es liderado por un señor eh, John Maynard Keynes en el cual dice eh, el, el modelo capitalista de la oferta y la demanda no, no satisface las necesidades de, de las personas y es muy extremista y el sistema marxista también es demasiado extremista porque Nadie quiere, suponte que te obliguen a hacer cosas que tú no, no, no quieres. Por ejemplo, si yo estudio ingeniería comercial y me mandan a abrir una plaza, tú inmediatamente vas a saltar y vas a decir, no, pero ¿por qué? Pues si yo estudié ingeniería comercial, trabajar en lo que estudié. Pero el Estado es el que manda ahí. Entonces, justo cuando viene la reces gran recesión económica, Aparece esta tercera forma de pensamiento y hace un equilibrio en, en, en esa época, en la revolución industrial en la cual decía que el Estado tiene que invertir mucho dinero, acepta el capitalismo, pero tiene que controlarlo, tiene que fiscalizarlo, porque si no se le arranca digamos la máquina a los capitalistas y abusan. ¿ok? No se preocupan de la salud, de la educación, del medio ambiente, de muchas cosas. Y este pensamiento liberal que se llama, que es generalmente los capitalistas se identifican con la escuela de Chicago y los liberales se eh, identifican con la Universidad de Harvard. ¿Ok? Pasa to todo esto y después de eso viene otra revolución que es la revolución informática eh, en donde eh, sale internet eh, el fax el fax, no sé si ustedes lo conocieron pero era una maquinita que, que tú le pasabas la máquina y salía el texto en la máquina en otro lado eh, escrito digamos lo que tú escribías en tu computador y eso tra eh, transfiere eh, traspasa la frontera, entonces ya la comunicación se empieza a hacer más amplia a todo el mundo y ahí comienza digamos, la, globaliz la globalización a tomar más fuerza, porque la gente que está en los países de la órbita soviética, más o menos, eh, pongámoslo de esa manera, o comunista, ellos empiezan a informar y empiezan a darse cuenta que era mejor la forma como se vía con el modelo capitalista. Y bueno, cae el muro de Berlín, pasan un montón de eventos importantes en el mundo y eh, el mundo se abre. Al, al abrirse todo este mundo con la informática, bueno, se desarrollan las computadoras, la, los, los correos electrónicos, eh, esto. Esto que estamos haciendo nosotros ahora eh, debe, debería haber ocurrido mucho antes, pero como, como la gente no es, eh, en los países que no son desarrollados, no son muy eh, arriesgados, porque es tan cómodo en la zona de confort, en los países desarrollados la reducción informática va muy avanzada. Ellos están hablando de, de la inteligencia artificial, de la inteligencia de los negocios, apliquen mucho software a todo lo que tiene que ver con los negocios. Y nosotros lamentablemente acá eh, nos pilló de sorpresa la pandemia. Y al pillarnos de sorpresa, bueno, aquí estamos haciendo clase a través de internet. Y, y pucha que nos ha costado acostumbrarnos a todos, ¿ok? porque estábamos todos eh, como acostumbrados a, un, a una metodología que era ir a la sala de clase, tener al profesor de enfrente y hoy el profesor está al otro lado de una computadora, pero no me extraña a mí que en unos 10 años más esto se convierta en, en que salga un holograma frente a su donde estén ustedes y me van a ver a mí haciendo clase y yo los voy a poder ver a ustedes cierto y va a ser como una clase eh, presencial pero así como eh, en, en un holograma donde todos <risas> vamos a poder compartir vernos la cara. Y, y va a ser igual que si estuviéramos allá ¿okay? va a ser una cosa como, como Star Trek ¿eh? Bing, ¿eh? nos van a llevar en un bin para, para que podamos hacer las clases más amenas porque esto todavía es un poquito rudimentario ¿okay? pero si ustedes vienen las clases que hacen en Harvard o en otras universidades ellos hace muchos años que venían preparándose ya para este tipo de clase porque encontrar que se gastaba mucho dinero en, en tener que eh, moverse de un lugar a otro eh, para ir a, a tomar clase y al final y al cabo ese, ese tema en el cual tú, tú pierdes dinero pero más que eso, ellos se han dado cuenta de que tú pierdes tiempo. ¿sí? Porque la globalización lo que requiere es agilidad en la toma de decisiones y rapidez. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que, si todos nosotros tuviéramos que juntarnos a tener esta clase a las 8 de la mañana, tendríamos que levantarnos como a las 6 de la mañana, tomar una micro, llegar a la clase a las 8. ¿Sí? con lluvia, con frío, y en cambio ahora en este minuto estamos todos, digamos, eh, un poquito más cómodos, porque no nos tuvimos que pegar el, el viaje. ¿Ya? Yo tendría que viajar prácticamente dos horas a Santiago para poder hacerles esta clase. ¿Sí? Si tuviera que viajar dos horas, no el costo-beneficio, yo no la haría, porque para mí, dos horas manejando a Santiago no, no vale la pena. No sé si me entienden. ¿Entienden el concepto, no? Sí, pero se, se entiende. Ok, si, yo, si por ejemplo si yo viviera cerca de la universidad y me tuviera que ir caminando y hacer las clases ahí mismo ahí sí me, me lo haría pero pegarme un viaje de dos horas a Santiago hacerle las clases de verdad que no, no estoy para eso. o sea eh, prefiero hacerlo de esta manera ok, si toda la información que le voy a entregar es la misma ok eh, y, y ustedes cada día que vayan avanzando se van a dar cuenta de que estamos en un punto de no retorno. O sea, yo no creo que vayamos a volver eh, de una manera rápida a lo que es eh, las clases presenciales, a excepción de las clases que realmente tú requieres, como por ejemplo medicina, en la cual Tú necesitas ahí el cadáver de una persona para hacer una autopsia, ¿okay? o odontología, donde tú necesitas implementación, o carreras técnicas, donde necesitas el motor del auto para que puedan ver cómo se hacen las cosas, porque tienes que hacerlas. ¿okay? En cambio, lo que nosotros estamos aplicando aquí es más eh, cerebro. ¿okay? Bueno, entonces, y viene justo después de, de la revolución informática, la revolución gest, de la gestión del conocimiento, o más conocida como Knowledge Management, ¿okay? en inglés. Y la gestión del conocimiento, como, como le expliqué hace poco rato atrás, es básicamente que tú tienes que tener súper claro que el capital humano y la responsabilidad social y empresarial es lo más importante. Hoy, hoy después de, la, de todo lo que ocurrió con, la, con la, el estallido social y con la pandemia, la pregunta es, ¿dónde vamos? ¿Qué va a pasar con, con todo? ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a cambiar? Va a haber, suponte, el 18 de octubre, la gente, como ve, como ha visto que el, que el Estado no ha cumplido con las, las peticiones que se hicieron para el estallido social, eh, se van a quedar tranquilos en la casa, va a haber gente que va a salir a protestar, bueno, ya está saliendo gente a protestar, digamos, todos los días, parece la plaza va quedar, ¿no? O, o se van a quedar tranquilos este fue un periodo en el cual quizás nos retroalimentamos espiritualmente y estamos eh, reinventándonos para ver cómo vamos a, a salir adelante. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Que realmente el gobierno ha actuado tan mal con nosotros, que obviamente van a seguir protestando, va a seguir todo yo también creo lo mismo. ¿Quién más opina? Bueno, yo creo que el gobierno no ha hecho absolutamente nada porque de todo lo que se ha hecho es la misma plata nuestra, de, nuestro, de nuestros impuestos que es la que se ha usado. Y el Estado no, no ha hecho ninguna inversión en la cual se reactive la economía. Entonces, eso es lo que preocupa. no Y más encima después nos van a, van a hacer que devolvamos la plata en intereses y todo. Bueno, exacto, exactamente. O sea, no, estamos, no es gratis lo que nos están entregando. ¿okay? Y yo no sé por qué les importa tanto a ellos si nosotros le estamos pagando los salarios a ellos. Eso, ese es nuestro dinero. Pero bueno, es lo que nosotros yo, debemos... Disculpa. No, que yo realmente no entiendo cómo es que ellos pueden hacer eso, sabiendo que han habido estallidos sociales y que la gente reclama y todo. Eh, el hecho de que ellos no se no, no se vean el bolsillo y digan, oye, ¿sabéis qué? ¿verdad? La plata, ¿Cómo, ¿cómo nosotros mismos le vamos a estar sacando la plata a ellos? ¿Por qué no, no ponemos nosotros? De verdad es que yo no entiendo cómo pueden ser tan duras Me molesta como que se ríen de nosotros. Y a, bueno, además hay gente ignorante que no sabe que le están sacando su misma plata. La gente de la AFP está contenta porque tiene su plata, pero claro, es tu plata para la vejez. Ni siquiera el Estado te está dando a ti algo. Nada, absolutamente de acuerdo. Yo, yo pienso que eh, es terrible lo que está ocurriendo. Pero, pero lo estamos viendo y todos los días salen a hablar eh, en la televisión, mandan mensajes, pero es pura palabrería, porque al final no hacen absolutamente nada con lo, con lo que respecta a la gente que necesita. O sea, yo veo todos los días que el desempleo sigue subiendo, o sea, hay más gente sin trabajo y, y según ellos la economía se está reactivando. La única reactivación que yo he visto hasta el momento fue el 10% que le entregaron a las personas, que eso la gente fue, guardó algo, algo de dinero en ahorros para lo que viene ahora y eh, tuvieron que pagar cuentas que debían y otros eh, invirtieron en el dinero que les faltaba para construir, supongo, cerrar las ventanas de sus casas, eh, poner rejas por la cantidad de delincuencia que hay. Bueno, entonces, pero el Estado sigue ahí, o sea, sigue. Eh, antes de ayer está la polémica de este niño que no se sabe si lo tiraron o, o, o cómo se llama, eh, no, no sé, yo no puedo dar mi opinión porque no, no está clara la, la imagen. Pero eh, era un grupo de protesta de, del rechazo. Entonces, y, y siguen protegiendo, digamos, a, al director de carabinero. Eh, diciendo que eh, bueno es parte de, de su pega eh, pero y que se van a respetar los derechos humanos, pero no, no veo que, es, que haya concordancia si una persona que está rechazando el hecho de la constitución nueva y está arrancando, entonces no, no está protestando pacíficamente. No, no no me cabe en la cabeza eso todavía las explicaciones que dan no sé qué opinan ustedes como dijo el profe perdón que no lo escuché que yo todavía no entiendo cuáles son las políticas que está tomando el gobierno con respecto a justamente este niño que cayó del, del, del puente cuando ellos estaban eh, manifestándose en contra del cambio de la constitución, o sea, estaban por el rechazo y no por el apruebo, y el, el, el gobierno eh, sigue diciendo que es parte del trabajo del carabinero y lo que la gente está pidiendo del rechazo o apruebo de que se respeten los derechos humanos ¿no? y que salga el director general de Carabineros porque él no ha sido capaz de contener todas las protestas. No sé si ustedes se han dado cuenta, se han metido en la página de esa cima, pero todas las noches, ustedes ven, yo me meto un rato a mirar y hay protestas, todas las noches. Sí, es verdad, siempre hay protesta ahora entonces, ¿cuántos días faltan para el 18? Ya no falta nada. Once días. Ok, ¿y, y para el plebiscito? El 24, ¿no? El 25 de octubre, profe. El 25. El 25, faltan 18 días. 18 días. Ok. ¿Se han metido en, el, en la página web de Servel. Sí, me, me metí para ver si era local de mesa, pero no, no lo soy, así que solo para eso me metí. ¿Pero, pero salen ya la, la, los locales donde tú tienes que ir a votar? Sí, profe, ya, sí, ya sí, sale. sale. Ah, ya están. Okay. Entonces, quiere decir de que esto va, de todas maneras. ¿Existirá la sí. probabilidad de que digan que no? Que no va a ir porque hay mucho COVID? Yo creo que ya es muy tarde como para, para eso. Es muy Creo que si debieron, si quisieran como evitar el plebiscito por el COVID, lo debieron haber hecho como a principios de mes, o pasando el 18 al tiro. Porque igual bueno. creo que no nos pueden como a a, a todas las comunas de una semana para otra, si recién la semana pasada como que sacaron a todas las comunas. Sí, sería una locura, ¿no? Pero es que acuérdate que dijeron que iban a entregar la información del 18 de septiembre el día de ayer y no la entregaron entonces todavía no sabemos si aumentó o no aumentó los casos con contagio o sea no, no han entregado y tampoco quieren entregar suponte la información de los correos del ministro de salud con respecto a todo lo que tiene que ver con eh, la la eh, las actividades o las decisiones que se han tomado porque, eh, porque yo no, no entiendo por qué esconder algo que, tiene que es de todos nosotros no, no, no, no lo entiendo pero bueno estamos cerca de, de, de un evento importante eh, y la pregunta va a ser supongo que después del 18 eh, Ahí se va, se va a saber, digamos, si hay un estallido 2.0, como dice el presidente. Eh, veremos si va a haber plebiscito o no va a haber plebiscito, y, y no sé qué va a pasar. La verdad, las cosas que realmente yo primera vez en, en mi vida que no sé qué es lo que va a ocurrir con las decisiones que se están tomando y como tú dijiste Isaora, que el, el Estado ha actuado muy mal en todas las decisiones que, que están tomando no, no lo sé honestamente no tengo idea qué va a pasar entonces bueno estamos en, en un periodo que, independientemente de lo que pase nosotros tenemos que seguir adelante, o sea, no nos, no nos puede afectar, porque eh, en, en economía o en negocio esto es, es parte de, del ciclo económico, y todos los países que van hacia el desarrollo siempre pasan cuando, cuando la gente despierta y se da cuenta que no están bien las cosas, Ocurren este tipo de crisis en la cual la gente no sabe cómo manejarla. ¿Por qué? Porque supongo no entienden que para poder ser un país desarrollado hay que invertir dinero. Es decir, tú tienes que invertir dinero en infraestructura, tienes que invertir dinero en salud, tienes que invertir dinero en educación... En tecnología, en tener unos puertos de lujo y lo más importante es compararnos con los países que han, han salido del subdesarrollo. Por ejemplo, Singapur. Singapur partió mucho más tarde que nosotros y hoy día nos llevan la delantera, pero son el segundo país más competitivo del mundo y nosotros caímos al punto, al, al, al, al puesto 45. Después de estar en el número 13, caímos al 45. O sea, estamos haciendo las cosas, pero súper mal, yo creo, porque deberíamos estar, del 13 deberíamos haber seguido subiendo, ¿no es cierto? Pero hemos ido cayendo. ¿Por qué creen que estamos cayendo? Porque no se invierte. Porque no se invierte. No estamos invirtiendo dinero en el beneficio del país. O sea, nosotros creemos, por lo que yo he escuchado en los comentarios de muchas personas que queremos quedarnos con la explotación de recursos naturales, que es el cobre, es el único ingreso que tiene el país, es, es lo que gana el país para poder mantenerse, porque el resto es muy pequeño, o sea, la industria manufacturera básicamente no tenemos, después tenemos el sector agrícola que exporta, y exportamos vinos, ¿Qué otras cosas más exportamos? Charmón. Ayer estaba leyendo eh, uvas, arándanos. Son, pero son todos como recursos naturales, como hoy día. Nada en el cual tú le agregues valor. ¿Okay? El salmón, ¿no es cierto?, de la todo eso, son cosas que nosotros no, no exportamos, computadores, por ejemplo, que necesitan mucha tecnología. ¿ya? No exportamos eh, televisores, no exportamos autos, no exportamos refrigeradores. O sea, no exportamos absolutamente nada más que cosas que son que las sacas de la tierra y las exportas. Entonces, tenemos que diversificar, porque si no diversificamos, siempre vamos a seguir en el mismo camino. Por ejemplo, ustedes eh, han escuchado de los, de los Emiratos Árabes Unidos. ¿De Dubái? Sí. Ok. Ellos... Su máxima... Eh, ingreso es el petróleo. Pero ellos han transformado... Ese país... En un país en el cual... No depende... Del petróleo, sino que... Hoy, hoy depende mucho más... De el financiamiento que le da a otros países, porque tienen tanta plata que pueden financiar, invierten plata en parques tecnológicos, o sea, imagínense que, que ellos están preparando una nave espacial que va a ir a Marte y está compitiendo con Estados Unidos, China y ellos. ¿ok Son los tres países que... Que tienen planificado en mandar una nave espacial a Marte con seres humanos, ¿Ok? porque ya han enviado naves con rods que andan por la tierra explorando y, y agarrando información, pero ya están preparándose para llevar seres humanos. Y nosotros aquí en Chile, ¿qué estamos haciendo para poder agregar más valor de que monte todo ese cobre que se lleva, después lo tenemos que comprar en cable para utilizarlo a un costo mucho más alto. Y todas las frutas y verduras se llevan lo mejor y lo venden en el extranjero y nosotros nos quedamos con lo más malo. Y si traemos algo de afuera, traemos cosas chinas que son muy mal hechas. ¿Y de mala calidad? Y de mala calidad, porque tú la metes a la lavadora la, la usas dos veces y queda para una polera, una polera que es para una persona extra large, te queda como para un baby, ¿eh? para un bebé, esa se achican. O salen hechas destrozadas en huiras, que te, te sirve para limpiar después, no sé, por una mesa o lavar el auto. Entonces estamos mal. Se dan cuenta, traemos pura basura, pero traemos basura porque generalmente eh, aquí en Chile es tan barato eso que se trae que al final compramos cosas malas porque no tenemos más dinero para pagar más dinero. O sea, más, más, un costo más alto, de mejor calidad. Entonces tenemos... tenemos mal, digamos, el, la forma de pensar las cosas. Entonces, si no entendemos de que esa fórmula que a nosotros nos enseñan cuando entramos a la, a la universidad de la maximización de utilidad, eh, mínimo inversión y reducción de costo, hay que cambiarla a una que sea más moderada y que tú, suponte... Eh, pongas énfasis en el capital humano para que la gente tenga más dinero y pueda consumir, porque acuérdense que el consumo es el que hace funcionar el modelo capitalista y la responsabilidad social y empresarial, porque simplemente Chile es uno de los países que está más mal considerado en temas medioambientales. ¿Por qué? Porque suponte la minería contamina una cantidad tremenda y, y los relaves que hay en Chile nadie los limpia, ahí están suponte y, y, y la gente se contamina, eso se va bajo la tierra y nosotros estamos tomando agua probablemente con envenenada, ¿ok? O con arsénico, no sé qué es lo que con nitrato de cobre y, y y es malo para la salud porque aquí en Chile muere mucha gente con cáncer. Porque no, no tenemos las cosas, no, no nos dan la calidad. La calidad de vida. Porque se supone que deberían, deberíamos enriquecer la calidad de vida. Y tampoco aprovechamos el tiempo. Porque si es cierto de que la mayoría de las personas lo que tienen que hacer es tratar de disfrutar al máximo el tiempo. Ustedes no se van a dar ni cuenta cuando ya tengan 30, 35 años, se les va a pasar volando el tiempo y van a decir, pucha, no lo disfruté. En cambio, en los países desarrollados, la gente trabaja menos horas, gana bastante dinero y disfruta junto a sus familias el tiempo, porque es muy corto este periodo que nosotros pasamos por la Tierra. Imagínense todo lo que hemos perdido por no tomar buenas políticas. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en cuarentena en el país? se va a cumplir casi un año ya. Y la inflación sigue subiendo, el desempleo, hay más gente sin trabajo, y, y no vemos ninguna reacción. Entonces, a todos nos tiene que preocupar. Pero nos tiene que preocupar hacia nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que cambiar las cosas. Ustedes son los agentes de cambio. Ustedes tienen que empezar a pensar en qué van a hacer, porque cuando termine todo este tema de la pandemia, los otros, los otros las, las grandes empresas van a estar muy mal paradas. ¿okay? Solamente van a estar en manos de otras personas, porque hay una, hay una cantidad de quiebras de empresas no sé si se, ustedes leen los diarios y ven la cantidad de, de empresas que han quebrado, y no hay plata. Ayer el Banco Central dijo que no iba a prestar más plata a nadie. Entonces, ¿en, en qué estamos? Estamos en un proceso en el cual ustedes tienen que ponerse a reflexionar y pensar de que tienen que sacar el máximo provecho de los conocimientos que ustedes tienen para poder salir adelante solos. Sin tener que esperar que el Estado haga algo, sin tener que esperar que el empresariado haga algo, porque no lo van a hacer no van a llegar seres de otro planeta tampoco a ayudarnos. Nosotros tenemos que salir adelante con la información que tenemos y tenemos que hacerlo bien. Porque, porque lo que queremos es justamente de que cada negocio que tú hagas, ganes. Ganes de una manera moderada. O sea, no, no te lleves toda la plata como lo están haciendo ahora porque si tú te llevas toda la plata y no la compartes entonces se produce esta mala distribución del ingreso y eso es lo que uno tiene que mejorar porque ya, se, ya, ya está visto que los políticos no lo lograron hacer los empresarios no lo pudieron hacer los intelectuales no lo lograron hacer entonces quiénes quedan? los ciudadanos los ciudadanos son los que tienen que revertir la situación del país justo en este preciso momento en el cual está la oportunidad para que nosotros hagamos las cosas de la manera que corresponde. Y ese rol les toca a ustedes. Ustedes van a ser los gerentes de sus propias empresas o van a trabajar para otras personas. Pero ustedes tienen que entender de que tienen que hacer crecer la empresa. Generar mano de obra. Ese es el rol más importante los buenos gerentes hacen que sea la empresa los malos la achica, ¿ok? Pero esto no es un tema de de hacerlo de inmediato. No, hay que ver qué es lo que va a acontecer, pero uno tiene que estar preparado para que no nos vuelva a tomar por sorpresa una pandemia. Quizás ahora cuánto tiempo vamos a ir con la pandemia, porque no hay no hay suponte ninguna vacuna Esté, eh, en, en, que va a ser efectiva lo que dicen en, en los medios internacionales hasta mediados del próximo año. O sea, tenemos que acostumbrarnos a andar con la mascarilla, lavarnos las manos, cuidarnos de la limpieza, eh, porque si no, vamos a terminar contaminados. ¿Ok? Todos esos detalles. Hay que concentrarse. ¿ok? Oye, yo le subí toda la información en el aula virtual. En todas estas presentaciones. Están los videos que hemos, hemos eh, de las clases anteriores para que los revisen. Si falta alguno, díganmelo para subirlo. ¿ok? Eh, pero aquí ya... Empiecen a tomar notas, por favor, y porque de todo lo que conversemos aquí, va a ser el ensayo final. ¿okay? Acuérdense que nosotros no vamos a hacer pruebas de en el medio, no se, como piden, sino que vamos a tratar de hacer la vida más fácil, porque el tema de la gestión del conocimiento es un tema en el cual había un antes, y ahora hay un después. Eso probablemente cuando terminemos el curso vamos a poder sacar conclusiones de qué pasó con todo. ¿Ok? ¿Les parece o no? Sí, profe. Ok, entonces mañana nos vemos. A las 3.45. Yo, profe, cuídense. Ok, que estén todos bien, cuídense. Yo, profe, cuídense. Que bueno, que... No, claro. ¿Alguna pregunta?